Bueno, primero de todo me presento, soy Silvia Climent, soy abogada y soy la secretaria del Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores. Eh, os presentaré primero de todo la mesa y, y acto seguido os explicaré un poquito de lo que hablaremos cada uno. Eh, yo os hablaré de la parte de la tipificación penal, eh, de cómo llevamos a nivel in, interno, a nivel estatal, eh, todo el tema de, recién, de la usurpación de recién nacidos... Y el compañero, Joan Comorera él es también eh, letrado, penalista y fue senador en la anterior legislatura por el grupo de Unidas Podemos. Entonces, primero de todo, eh, introduzco mi tema y después ya os iré pasando la palabra a los compañeros. Eh, ya en, en, el, en noviembre de 2011, Fiscalía General del Estado eh, emitió un informe de la situación de las investigaciones relativas a la sustracción de, de menores y dijo que los supuestos que se están investigando son los de detención ilegal, tomando como base la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que incluye en el tipo penal la conducta consistente en sustraer al menor de su entorno familiar. Por tanto, ya en 2011, Fiscalía ya situó que nos encontrábamos ante un delito de detención ilegal tipificado en el Código Penal en el artículo 163. Tenemos que tener en cuenta, y ya os lo introducirá y os lo explicará mejor Elisenda Calvet, que... Tipificamos este tema en detención ilegal porque no, no tenemos el delito de desaparición forzosa de menores que debería tratarse y que se está pidiendo desde la Unión Europea desde hace muchísimo tiempo. Eh, conjuntamente con el de delito de detención ilegal tenemos que entender también que en otra serie de, de delitos que concurren en estos hechos como son el de suposición de parto la alteración de la paternidad el estado condición de menor la usurpación del estado civil y como no la principal alma, arma de, de, de todos los eh, perpetradores de, de este delito que es la falsificación documental que se, eh, se hacía mediante certificados de nacimiento falsificados, partidas de de función modificadas, historiales médicos alterados, etcétera. El principal problema que nos encontramos los juristas es con la temida prescripción. ¿Por qué digo que nos encontramos con este tema? Porque todo lo que son los archivos que nos estamos encontrando a nivel judicial, entre otras causas, pero la gran mayoría eh, archivan por prescripción. Sin tener en cuenta que ya la propia Fiscalía eh, General del Estado, en, en, el, en el informe que emitió en 2011, ya dijo que se trataba de un delito permanente cuya consumación únicamente concluye y, por tanto, se inicia el cómputo de la prescripción cuando la víctima se encuentra en condiciones de reintegrarse libre y voluntariamente a dicho entorno. Es decir, cuando la víctima realmente tenga conocimiento de, de su estado y de que le han usurpado su identidad. Por delito permanente debemos entender que se concibe ese delito, que aunque se, se, se hizo hace, pues a lo mejor, 20 años, 30 años, ese delito continúa eh, produciéndose, eh, prolongándose en el tiempo, de tal manera que el delito sigue cometiéndose para esa persona y... Eh, no tiene la posibilidad de reintegrarse a su, a su entorno familiar. Por tanto, ninguno de estos delitos debería contemplarse como prescrito hasta que el de detención ilegal no pudiera ser solucionado, hasta que esta persona que ha sido usurpada de su familia no tenga la posibilidad de poder reintegrarse a su familia eh, natural. En cuanto a la investigación policial y, y judicial que nos encontramos, eh, la mayoría de los casos son tratados previamente por Fiscalía, básicamente porque las personas previamente, la primera denuncia que presentan es ante, ante la Fiscalía, presentan una, un redactado que es admitido a trámite y entonces Fiscalía lo que normalmente hace es mm, comprueba la documentación aportada por la familia, solicita las historias clínicas, solicita una mínima documentación sin hacer mayores diligencias y automáticamente... Archiva. ¿Por qué archiva? Uno, si tenemos documentación que, le, que el hospital nos aporta documentación, archivamos porque como tenemos documentación pues debemos entender que, que realmente pues, que ese feto sí que está enterrado, que sí que falleció, etc. Eh, y si el hospital o clínica no aporta la historia clínica o no tenemos documentación por ningún lado, también archiva porque no podemos continuar con, con, esta, con esta investigación. <coughs> Entonces nos encontramos que son pocos los casos realmente que desde Fiscalía tiran adelante y son pasados al, al juez de instrucción. En el juzgado de instrucción nos podemos encontrar que las denuncias le pueden venir por dos, por dos lados. En base a un archivo de, de Fiscalía, que entonces como Fiscalía archivada entonces las personas, las familias tienen la posibilidad de presentar una nueva denuncia ante el juzgado de instrucción o porque le venga remitido, ya digo, en contadas ocasiones, de Fiscalía. Normalmente la investigación del juzgado de instrucción es un poquito más amplia, ya se llama a declarar a las posibles personas eh, implicadas, se llaman a declarar como testigos, no como, no como acusados, entonces mmm, también hacen solicitan informes a cementerios, a registro civil intentan hacer un poquito más de, de investigación, pero la realidad es que estas diligencias continúan teniendo los mismos problemas. Eh, si, si tenemos documentación, vuelven a archivar, porque tenemos la documentación y la tenemos que entender por veraz, o que un médico declare que realmente pues sí, que, que atendió ese parto y el, el feto realmente falleció. Entonces, como, como declaran como testigos, nos los tenemos que creer, porque el testigo siempre dice la verdad. Entonces, es muy infructuoso la policía judicial llega un momento también que todas las pruebas que consigue no, no llegan a ningún cauce porque se encuentran que no que los juzgados archivan por tanto tam, también están sumamente desmotivados como decía anteriormente Neuroch. por tanto eh, qué debemos hacer qué medidas de, debemos tomar ¿Qué, qué podemos hacer para las víctimas es de vital importancia atender a las asociaciones y a las víctimas que sean atendidas por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para poder esclarecer todos estos hechos y tener una respuesta urgente y contundente, unificada por los Poderes Judiciales y Ejecutivos. Por ejemplo, nos encontramos que eh, las víctimas llevan multitud de años, llevan eh, tranquilamente más de 10 años eh, acudiendo a laboratorios para hacerse pruebas de ADN. Eh, estas pruebas de ADN eh, se hacen en laboratorios, cada uno tiene, hay varios laboratorios en España que son privados, eh, los cuales además aplican una técnica que es la, la técnica STR. Esta técnica simplemente sirve para encontrar padres no sirve para encontrar ni hermanos ni tíos ni primos no sirve simplemente sirve para encontrar a los progenitores qué pasa que si ese progenitor o ese o ese hijo no busca no habrá reencuentro además eh, nos encontramos que claro estos laboratorios no unifican un banco de adn cada uno tiene su propio banco y como no no se cruzan son bancos endémicos eh, por otro lado, también hay familias que están acudiendo a, a laboratorios internacionales, que estos sí que están eh, usando una técnica que se llama la técnica SNP. Esta técnica sí que sirve para encontrar a familiares, a tíos, a primos lejanos, sirve para encontrar a más de, a más de uno… Pero claro, nos encontramos también con lo mismo. Estos bancos no están cruzados con los bancos estatales y, por tanto, también tenemos bancos endémicos que no sirven realmente para encontrar a estas familias. En el año 2017 y 2018, a petición de, del diputado señor David Carracedo de, del Grupo de Unidas Podemos, que ahora también el compañero nos explicará un poquito más, eh, solicitó que se incluyera una partida en los presupuestos generales de 100.000 euros para cada año, en total 200.000 euros, para que se destinaran a, a un programa de cotejo desarrollado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dado que la oficina de la víctima de Madrid estaba recibiendo muchos eh, ADN que las propias familias habían presentado voluntariamente, los habían presentado para intentar a ver si se construía un banco de ADN y que se pudiese cotejar entre, en, en, en la propia oficina de la víctima, pero la realidad es que a fecha de hoy este programa no se ha desarrollado el Instituto Nacional de Toxicología ha recibido 200.000 euros. No sabemos qué se ha hecho con estos 200.000 euros. Las familias continúan con sus ADN en sus bancos privados, de, en sus laboratorios privados, y no, no nos sirven para hacer los reencuentros. El anterior relator especial, el señor Pablo de Greif, en su mención 85 del informe sobre España, reseñó que es crucial para la consolidación democrática y la reconciliación promover una concepción amplia de la víctima que logre abarcar el universo completo de las mismas, sin distinción sobre su afiliación política, su bando o el de su perpetrador. Por tanto, el primer paso que debemos llevar a cabo es el de la, la condición de víctimas, reconocerles a todas estas personas, a todos estos familiares, padres, hijos, que puedan ser reconocidos como víctimas para podersele dar las coberturas adecuadas. Es necesaria la, la ayuda y la colaboración de cuantos medios puedan ponerse a su disposición de estas víctimas. Eh, es necesario que los poderes públicos pongan a disposición de estas familias para que puedan conocer la verdad. Eh, le deben facilitar mediadores, psicólogos, asistencia jurídica… Eh, Deben poder actuar y deben poder acudir al, a los procedimientos judiciales sin sin ver archivada su causa, sistemáticamente, sin que podamos hacer nada. Yo más de un caso, me viene nos vienen casos al, al despacho y yo muchas veces les digo, es que hasta que no cambie la ley no voy a presentar esa denuncia, porque es que se va a archivar, va a ser infructuoso, vamos, nos vamos a encontrar con jueces que no van a investigar. Entonces… Primero de todo, a ver si conseguimos leyes, a ver si conseguimos estos cambios políticos y a partir de aquí presentaremos las denuncias y buscaremos la verdad. En el Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores, en el 2016, nos reunimos con la presidenta Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento, eh, con la intención de impulsar una, una ley catalana sobre la desaparición forzada de, de menores. Dicha propuesta de ley se presentó en septiembre de 2016 al mismo tiempo que se trabajaba en grupos de, de trabajo que, en el propio Parlamento que fueron dirigidos por la diputada Magda Casamillana, para elaborar precisamente este texto definitivo de la ley. Esta ley se presentó de nuevo en septiembre de 2018, eh, de 2018 y por tercera vez se volvió a presentar en 2019. Actualmente, señores, estamos a la espera de desarrollo. El objetivo del observatorio es conseguir un impulso político, garantizar a las víctimas la protección de sus derechos y el fácil acceso a los procesos para poder encontrar a sus familiares. Si no tenemos una actuación política y judicial, no vamos a conseguir absolutamente nada. Necesitamos su ayuda. Muchas gracias. Y ahora por último le paso la palabra al señor Joan Comorera, que como os he dicho fue senador de, de Unidas Podemos y también nos podrá explicar un poquito de todo lo que hicieron eh, a nivel político con el tema de desaparición forzada de menores. Buenos días. Eh, lo primero, muchas gracias tanto al Observatorio como al Departamento de Justicia por la, por la invitación y por poder estar hoy aquí con, con todos ustedes. Eh, bueno como ya he dicho me va a tocar la parte más fea ¿no? porque eh, somos un poco los malos de la película el poder legislativo que no hemos sido capaces de dar respuesta a todas las necesidades de, de, de, de, de miles de personas eh, por el tema de las desapariciones forzadas de, de menores eh, por desgracia eh, yo estuve en la última legislatura que funcionó más o menos que duró unos tres años pero la verdad es que para lo que nos interesa, pues muy poca actividad legislativa eh, tuvimos en esta materia. Uno de los, de los grandes problemas, por no decir el, el principal, para el tratamiento penal, eh, como ya han comentado mis compañeras, es la aplicación de la, de la prescripción y los archivos inmediatos que se producen sin apenas eh, investigaciones. Para nosotros, eh, bueno, la pregunta clave eh, es si las desapariciones forzadas de menores son. Entonces, eh, nos preguntamos que si esto es así, se puede aplicar eh, en España a los crímenes anteriores. Eh, con lo que ha pasado, pues igual no, no, no llega al Supremo y el Supremo no hace una resolución que todos estábamos esperando. Ni el delito de detención ilegal, ni el de suposición de parto, ni el de falsedad documental son, eh, son considerados en su conjunto delitos eh, de lesa humanidad imprescriptibles. Y, por tanto, la audiencia lo que hace es aplicar los plazos de, de prescripción establecidos en el Código Penal. Eh, la audiencia provincial dice esto. Eh, lo voy a leer porque es, es muy interesante y es el gran problema que tenemos. La sala es consciente del desgarro que las conductas enjuiciadas ocasionan a las víctimas de los mismos. Sin embargo, aun cuando los tratados internacionales sobre la materia fijaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa exigencia que ha sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno tiene una aplicación de futuro y no es procedente otorgarle una interpretación retroactiva por impedirlo la seguridad jurídica y el artículo 9.3 de la Constitución los artículos 1 y 2 del Código Penal. Dicho razonamiento supone una ficción jurídica contraria a los artículos 1.1 del Código Penal, no será castigada ninguna acción u omisión que no esté prevista como delito o falta al tiempo de su comisión. Y artículo 4.1 del Código Penal, las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En consecuencia, no puede pretenderse aún con la logable finalidad de obtener respuesta a situaciones jurídicas merecedoras de tutela, ampliarse el ámbito propio del derecho penal de aplicación estrictamente... Eh, restrictiva, net, o necesariamente restrictiva. En definitiva, lo que tenemos es un choque entre los tratados internacionales y la propia Constitución. Eh, creo que ese es el, el, el hueso ¿no? de, de la cuestión. Eh, una de las iniciativas que, que personalmente llevé, llevé al Senado en reiteradas ocasiones, lo hice a través de una interpelación al ministro de Exteriores, el señor Lastis, en aquel momento, posteriormente como una moción consecuencia de interpelación, e incluso, eh, a través de preguntas, tanto escritas o orales, a la posterior ministra de Justicia, señora Dolores Delgado, era si España iba a ratificar el convenio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de 26 de noviembre de 1968. Eh, todos los intentos fueron sin éxito, ¿vale? porque el, el convenio continúa sin ratificar y sin una promesa o sin una contestación clara por parte ni de un gobierno primero ni del, ni del gobierno posterior a la moción de censura. Eh, y eso a pesar de que el, la, es una recomendación que se ha hecho al gobierno español por parte de ONGs como Amnistía Internacional o por parte del propio Parlamento Europeo del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Y es muy curioso eh, conocer un poco la historia de, de de esta pretensión de ratificación del convenio porque eh, nos vamos al año 94 y en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados se aprobó una moción instando a España la ratificación del, del convenio y además fue aprobada por unanimidad. Pero eh, eh, aquí se quedó el Gobierno. No, ya sabéis que las proposiciones no de ley simplemente es una, una declaración que se hace al ...al gobierno de intenciones, el gobierno puede hacerlo o no puede hacerlo. Bueno, pues el gobierno en aquella época del señor Felipe González pues no lo llevó a cabo. Posteriormente, eh, la firma y ratificación del convenio fue un compromiso... ...adquirido por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero... ...en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos... ...que se aprobó en el Consejo de Ministros del 12 de diciembre de 2008. Pero también pasó el tiempo, pasó la legislatura y no se llegó eh, a aprobar... Y en esta última legislatura que funcionó, pues lo volvimos a intentar, pero eh, tampoco se ha ratificado. Como decía, eh, la clave creo que es la, el choque entre los, el convenio internacional y la Constitución. ¿Y por qué? Porque en el convenio, en su artículo 1, dice que son imprescriptibles los crímenes definidos en, en el convenio. Y aquí está el tema. Cualquiera que sea la fecha en que se produjeron. Y esto eh, choca, pues, con el artículo 9.3 de, de la Constitución, que eh, establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Y a partir de aquí, pues, ya tenemos interpretaciones de, de los juristas de, de todo tipo. Pero evidentemente no se ha querido abrir una puerta que podría eh, llevar, según cómo se interpretará, a poder juzgar delitos o crímenes que por la ley, sobre todo por la ley de amnistía eh, se, han ido, se han ido archivando. Eh, de esto, sobre esa interpretación seguramente mis compañeras, que son mucho más expertas en la materia que yo, eh, podríamos, podríamos discutirlo, ¿no? Pero la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sostenido que un Estado no contraviene el principio de retroactividad penal para perseguir, investigar, procesar y condenar por actos o omisiones que en el momento de producirse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la, por la comunidad internacional. ¿no? Eh, ¿Por qué no se ha ratificado? Bueno, eh, yo ahora os contaré una, un secretillo, ¿vale? <risa> Eh, yo, cuando acabé la, la, la intervención eh, de, la, de la, interpretación, la interpelación al ministro, me viene un compañero senador del Partido Popular y me dice: Oye, me ha gustado mucho como lo has planteado la intervención, pero no nos no vamos a votar y no, no vamos a ratificarlo nosotros nunca. Y, digo, ¿Y, eso? y eso. Y me dice: Bueno, es que no vamos a ir contra nuestros padres. Claro. Ya cuando te, te hacen un comentario así, de este tipo, pues bueno, entiendes, luego se pueden hacer muchas interpretaciones jurídicas, pero hay una cosa que se llama voluntad política. ¿no? Yo creo que con voluntad política eh, las normas se pueden interpretar de muchas maneras, eh, se pueden hacer reformas, las reformas que consideremos necesarias. Pero cuando hay una serie de, de autoridades, digamos, que no quieren pasar por ahí y que te ponen obstáculos, pues realmente, eh, por, por más que algunos y algunas intentemos cambiar esto, pues es, es un obstáculo. Eh, bueno, esperemos que en un futuro hayan otro tipo de, de mayorías o cambien determinadas actitudes y se puedan abrir eh, esas, esas puertas, ¿no? También creo que tendríamos que tener muy en cuenta eh, al respecto a las observaciones finales del, del quinto informe periódico de, de España realizadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 30 de octubre de 2008, que recuerda al Estado español precisamente la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y, de, eh, y le recomienda tomar las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales. ¿no? O sea, no es una cosa que que nos hayamos inventado unos cuantos, sino que tenemos a la comunidad internacional reiteradamente advirtiendo a España de que no está cumpliendo eh, sus recomendaciones. Eh, bueno, yo creo, y ya esto es una opinión mía, que en cualquier caso para las víctimas lo que se hace necesario sobre todo es la certeza de que exista una investigación de los hechos para conocer la, la verdad, ¿no? Y una condena judicial que no necesariamente debería tener una respuesta penitenciaria, según los casos y, y situaciones. ¿no? Eh, creo que es necesario que el, que el Estado realice una condena en la que jurídica y simbólicamente señalen alguna resolución en nombre de la colectividad social que los crímenes fueron ilegales y atentatorios contra la dignidad de, de las personas. Por tanto, creo que un punto clave es cómo eh, resolvemos este choque entre la imprescriptividad y la irretroactividad de, de la norma penal. Y hasta que no encontremos una salida, y creo que vamos muy tarde, porque muchas personas de las afectadas, pues, desgraciadamente por cuestiones de edad, pues, eh, nos van dejando, eh, y hasta que no resolvamos esto pues, pues no conseguiremos eh, llegar a donde queremos llegar, ¿no? Otro punto pendiente sobre el que tampoco hemos sido capaces de legislar eh, es que la tipificación de la desaparición forzada del Código Penal pues, eh, continúa sin ser compatible con la Convención de la, para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Y esto, como ya han comentado mis compañeras, ya lo reconoció el Grupo de Trabajo en su informe de seguimiento de, de septiembre de 2017. Eh, a juicio del Grupo del Trabajo, eh, el Código Penal continúa eh, con una omisión de las características típicas que definen las desapariciones forzadas, tales como la negación de dar información sobre la suerte o el paradero de la víctima, elemento que amplía también a las conductas imputables contra eh, como, los, eh, como los bienes jurídicos a proteger. ¿no? A proteger. La reforma de 2015 tampoco reconoce las, del Código Penal tampoco reconoce las consecuencias sobre la prescripción dado el carácter continuado del delito de desaparición forzada ni establece la responsabilidad de los superiores jerárquicos del autor en aquellos hechos que por acción o omisión hubiesen posibilitado una, de, una desaparición forzada. Respecto al carácter continuado del ¿no? delito de detención ilegal, eh, que, que también han comentado mis compañeras, eh, jurisprudencialmente nos estamos encontrando con dos posturas, ¿no? que son una que señala los días de acúo para el inicio de la prescripción en el día que el menor eh, cumple eh, la mayoría de edad, y otra que señala como, dato, como fecha de inicio eh, el que la persona eh, ilícitamente robada de su entorno familiar tiene conocimiento de estos hechos. ¿no? Eso es lo que realmente está, está aplicando la, la jurisprudencia y no ese delito que continúa permanente. ¿no? Eh, este, eh, este, como decíamos, este planteamiento, pues, se basa en el, en el carácter del delito de detención ilegal como, como un delito permanente y por eh, su consumación no, no se agota en el acto, sino que continúa ejecutan, ejecutándose mientras se mantiene la situación, que eso es lo que nosotros entendemos. Pero, eh, como he dicho, todo esto son construcciones jurisprudenciales, porque la ley eh, no da ninguna solución y ese es un debe también en el, en el Poder Legislativo de no haber dado exactamente los parámetros que impidan ese tipo de interpretaciones jurisprudenciales. Eh... Se tomó en consideración una proposición de ley de bebés robados el 20 de noviembre de 2018 en el Congreso, una, una iniciativa con muy buenas intenciones, pero como tantas otras, pues eh, con el final de la legislatura la iniciativa caducó eh, antes de ser aprobada y, y pues seguimos sin tener una legislación adecuada. Eh, esta proposición lo que pretendía es abordar la, pro la problemática desde una perspectiva integral y reparadora basada en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y tenía algunas cosas eh, muy básicas desde el punto de vista pe penal que inexplicablemente pues, que no se han llevado a cabo hasta, hasta el día de hoy como de, de una fiscalía especializada para investigar el tráfico de bebés robados, una unidad policial especializada en la búsqueda de bebés robados, ...o la creación de una comisión estatal por el derecho a la identidad, además de todo el tema de soslayar el, la problemática de, de la Ley de Protección de Datos... ...que dificulta mucho a las familias la búsqueda de, de la documentación. ¿no? Eh, también es importante, creo, señalar la, las diversas recomendaciones que ha hecho el defensor del pueblo en sus informes del 2017 y 2018... Eh, en el que pide al Gobierno eh, o al Legislativo establecer determinadas, eh, determinadas medidas, como la creación del Banco de ADN Nacional o la realización de, de pruebas eh, gratuitas para las víctimas de tráfico de bebés robados, la concesión automática de justicia gratuita a las víctimas Facilitar el acceso a información y documentación en manos de autoridades eclesiásticas o la creación de una sección especializada, como decíamos, eh, para estos casos eh, en la Fiscalía General. Prácticamente todas esas recomendaciones que había hecho el Defensor del Pueblo están contenidas en esa propuesta de ley que se llevó al Congreso. Y poca cosa más se hizo durante la legislatura. Alguna proposición no de ley que la verdad nos sirvió de de casi nada eh, porque le, si luego el gobierno de turno no la lleva a cabo pues, pues se queda ahí eh, y, y algunos actos. Yo creo en el Senado hicimos por primera vez un acto eh, sobre víctimas de ver robados. Bueno, sí eh, está bien dar esa visibilidad, pero nos quedamos con eso solo, ¿no? con, con algún tipo de reconocimiento, pero legislativamente pues desgraciadamente pues no, no, no se ha avanzado. Eh, creo que lo más importante es seguir desde estos foros construyendo argumentos para instar eh, al Estado a resolver y al Poder Legislativo a resolver eh, estas eh, distorsiones identitarias que sufren muchas víctimas y que mm, quizás el derecho penal no sea el, el mejor de los caminos, pero sí es el que tiene más fuerza simbólica y no solo ante las víctimas, sino creo que ante la, ante la propia sociedad, ¿no? Eh, continuamos entonces eh, con este enorme, eh, de, esta enorme deuda que eh, creo que tiene el Estado español con las víctimas de, de bebés robados, de desapariciones forzadas. Y creo que estamos ante un mal funcionamiento del Estado, en primer lugar, porque no se pudo evitar estas desapariciones eh, forzadas, y en segundo lugar, por no investigar ni ayudar a, lo, a la localización de las miles de eh, de bebés desaparecidos. Y esto es el, el deber que creo tiene el legislativo y esperemos que tengamos gobierno en breve y se ponga en marcha toda la maquinaria y que en esta próxima legislatura por fin podamos tener avances en la materia. Muchas gracias.